Macarilla, bueno, ya ahí está. Recuerden, eso es su challenge. Sin sí, macarilla, uh, uh, uh. señores, ustedes se acuerdan del policía sueldo Cebolla. ¿Quién se acuerda del policía Ay, claro. sueldo? De vuelta, Dauri. Bonito, Creo que se llama Dauri o algo así. Eh. El policía sueldo Cebolla, eh, ah, Neto Flow tiene ya la llamada. Neto Flow, a lo buenas. ¿Era? Dígame, Neto no. Flow sin macarilla. Activo, no la gente de una Ay, vez. Tío, de una eso vez. Vez. no es que dique. Tendencia. Sí, tendencia. pero a, antes de las 7. Para hacer tendencia tenemos que todos que ir a YouTube de Telenor. ¿Qué de, Telenor? De, de, de, de Neto Flow. Neto Flow. Cinco, cinco seis. seis. Cinco seis. Neto Flow, Neto cinco, flow seis. cinco seis. Sin mascarilla. Suscríbete. Pero, pero denle a play. búscalo en, YouTube, búscalo en, en YouTube, YouTube. en YouTube. Para que la canción sea viral. Vamos allá, vente hermano. Entonces. Entonces, el policía suegro de Saboya se conoció porque él, él lo ahí. Él se conoció en ese video que él hizo vial, Ay, hombre. que él presentaba el sueldo mísero de las policías y luego de eso el tipo era un era, era estudiado... Eh, eh, él es licenciado en comunicación. Trabajó en el telesistema con Cavada durante mucho tiempo hasta que se despidió. Pero padre ese es el que tuvo un inconveniente con su pareja. Y, y supuestamente él le sacó una arma de fuego eh, de forma amenazante a un familiar de ellos diciendo como que iba a buscar a su expareja mm. porque le había puesto una querella mm. de alejamiento. Está un poquito raro porque lo, muchas personas dicen que nunca le, él sacó la pistola, sino que supuestamente uh -huh. él mandó una foto de una pistola por las redes sociales. Personas uh -huh. dicen, el mismo, eh, bueno, eso bueno lo que él alega. Que no fue que él mandó una. él fue con una pistola, sino que él sacó una foto de la arma de fuego y se la mandó a su pareja. Parece ser que el Ministerio Público tenía las pruebas porque el, el joven salió embarrado de una manera muy fuerte, de una manera muy fuerte, y la. Y ahora, después que pasó el proceso, desde que el juicio eso siempre duró un tiempo. En juicio a fondo le alcanzaron un año y pico de cárcel. El tipo estará preso durante un tiempo muy largo. Yo espero que... Y al parecer fue así. Hay, eh, hay pruebas de que indican de que sí. De que en verdad sí hizo, cometió el error. Cuando tú tienes una mm. sentencia, sí. Ahora, lo mm. que sí está raro... Es que con él se trabajó muy rápido. Tú sabes, Neto Flow, mm. Que con él muy rápido... Y, y que con él habían algunos inconvenientes que no se entendían mucho Ahí hay un maco yo creo entonces pasa a ser que luego de que el joven eh, había expresado eh, su inquietud de que de que le, le, de la investigación de que saldría a la luz eh, fue fue sentenciado eh, estará un año y seis meses de prisión pero tengo entendido que si no si él estuvo en prisión preventiva, si estuvo en prisión preventiva, por ejemplo, si él estuvo durante un año en prisión preventiva, él, ese año, creo yo, que se le reduce a la, a la pena que él tiene. O sea, quedarían seis meses. O sea, tú irás preso seis meses, como, como pasó con Anuel. Tú tenías tantos años de cárcel que te cantaron, pero tú duraste tanto tiempo preventivo y, y eso se, se suma, se resta. Entonces, al final... Al final, el joven, el, el joven estará en su casa. Pero, lamentablemente, de Daurin, quien fue es miembro de la Policía Nacional, eh, y también pagará una multa de 5 mil pesos, de acuerdo a la sentencia emitida por el tribunal, por el hecho de violencia contra su despareja, cuyo nombre fue omitido para reservar su identidad. Eh, luego de esto, muchas personas se han expresado en las redes sociales, hay personas que estaban frotándose las manos porque no quieren saber de él. ¿Tú entiendes esto? Hay gente que... Hay policía y jefe grande de la policía que estamos le, claros le que estaban actividad. locos que a él le pasara algo por, porque no querían saber de él. A pesar de que el tipo dijo algo, una verdad. O sea, dijo algo que es la verdad que la policía ganan un salario de miseria y necesitan un mejor salario, que espero yo. Eh... Sí creo que hay personas que estaban loco, loco de que le pasara algo a este, a este joven. Y de la, y la forma fue esto. Eh, eh, este caso es, es lamentable. Él le ha explicado en, en, en algunas ocasiones qué fue lo que sucedió. Y nada, la justicia, ustedes saben, si en cierto modo él cometió el error, tenemos que que apoyar la justicia porque si queremos justicia para uno, lo que yo sí quiero es, estoy esperando y todavía no veo respuesta, el caso de nuestro amigo Julio Clemente, que así como fue el caso de Dauri, yo también quiero ver el caso de, de Julio Clemente, de, de, de la pareja que lo agredió, también quiero ver el caso de Nabil y, y Sandra que también que no, todavía lo sigo viendo y, y, y, no, y, no, y, no, y no ha pasado nada a mi lado y ya tú sabes ¿Qué topía eso de estos flow? Un marco. Hay un maco Yo me retiro ahí Hay un maco Tan rápido ese muchacho Joderlo Joderle la vida Sí un año, y seis meses. un año y seis meses No lo despinta nadie eso Un año y seis meses Imagínense O sea qué. toparse con gente Que haya metido presa Y se, se cerró toda la puerta O sea se le cerró Madre. toda la puerta Bueno No se cuidó en eso ahí ¿eh? Señores, yo, bueno, es lamentable. Y si él lo hizo, si en verdad él lo hizo, él sabiendo que tenía muchos enemigos, más un estúpido es, ¿tú entiendes, neto? Porque si tú sabes, que tú tienes todo el mundo encima de Ese sí muchacho que debió coger otro, o, otro y se quedó seguro gente, en, en el mismo lado. Hay gente poderosa que estaban locos porque ese muchacho cayera. Loco. Lo que no lo mataron porque Dios es grande. Pero, claro, porque estaba en la paleta pública, pero de ese muchacho. Es que lo apagan, apagado ahora, ve eh? y pues muy apagado. No, ya no tiene ni no tiene ni ahora no tiene ni, su, ni sueldo cebolla, ni tiene No se cuidó. Nada. Ni sueldo de de Sí, en la calle Entonces, la boca el, En la boca el lobo. Ah, veo, veo la cosa. Mucha bien. gente riéndose ahora con eso. ¿eh? Claro, celebrando. Porque que no querían saber de él. Hay gente que no querían saber de él. Que estaban locos que ese, ese joven eh, cayera. Loco, loco que ese muchacho cayera. Y mira ahora, un año y pico. Se va a chupar en la cárcel. Que ahí, ahí sí está feo bueno. la situación. Ahí está fea, fea, fea, fea la situación. Otra informaciones señores, a lo buenas. Sí, este, atrás de la escuela del Madrigal, aquí en la calle 8. ¡Dímelo! Calle 8, hay un hoyo que ahí puede haber un accidente. Hay una cloaca. Atención, eh, Ayuntamiento Municipal, San Francisco Macorís, Ministerio de Obras Públicas, hay un hoyo ahí que cualquiera ponga en un accidente. Hay un hoyo, hay un hoyo en la orilla del mar, hay, hay un hoyo en el Madrigal. Atención. Este